Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Gaby, ¿cómo andamos? Ha calorado, que aquí en vez de llegar la primavera, ha llegado el verano. <ríe> y eso que estoy en el norte, el de España. Sí, eso ya lo decíamos de el cuenta. domingo, que se notaba aquí la cosa, que ya sabéis, con la UR el calor no mola mucho, pero todavía se puede jugar, no es calor. No, sé, ¿eh? <ríe> no estamos en agosto todavía, por suerte. Pues hoy tenemos vértigo, vértigo 2. La, la secuela de este Vértigo que salió en 2016 y luego sacaron la versión remaster con el motor de la segunda parte y mejorado. Y ahora pues tenemos ya por fin que ha salido Vértigo 2 que el análisis se publicó el martes. Y hoy vamos a ver los movimientos y que Gaby, que, que, que, que lo ha analizado, nos explique pues, pues por qué le puso un 9,5, ¿no? No. Y ¿no? Y no un 10. No, lo que voy a decir es jugarlo ya ya que ya está en Steam cuesta 28 euros con 99 céntimos menos de 30 pavos os va a dar un montón de horas de diversión tenéis la primera parte para para precalentar pues, desde luego la segunda es más y mejor como suelen ser las segundas partes en videojuegos más grande más larga mejor hecha y yo no voy a enrollar más ahí tenéis el análisis y de verdad por favor jugarlo Jugarlo, pero ya, comprarlo hoy. No esperéis a los títulos en castellano, que van a llegar dentro de cuatro días, pero comprarlo hoy. Que mañana esté número uno en Steam, por favor. Apoyar la VR así, sacando el talonario. Este juego, desde luego, merece la pena. Estoy así de entusiasmado. Y hace ya una semana que me lo acabé la primera vez, porque ya voy por la segunda ronda. Así de iniciado estoy. Pues, <risa> pues grandes noticias, sin duda. Hacía falta que llegaran juegos grandes, aventuras para un jugador, no de pocas horas, sino... Más de 10 horas, en este caso habla tú de unas 15, que te puede dar. A mí me costó 14, porque hay una parte, ya cuento que es, hay que jugarla dos veces, porque hay es que escoger un camino u otro. Uh -huh. pues hay una parte que, bueno, si quieres. Te tenemos ya para... viendo el menú. Ah. El, el vale, eh, Mira, eh, estaba ya mitad de una partida, os voy a enseñar un poco las opciones para que veáis. De locomoción, tenemos pues, el movimiento libre ¿eh? o teletransporte. Orientación por la mano, por el visor, por la cabeza. Que puedas saltar o no. En este juego se puede saltar eh, físicamente, entre comillas, un botón. Mejor no hacer eh, el mono en casa. O si no, pues para momentos que hay de plataformeo, utilizar el, el teletransporte. Podemos eh, girar, pues bueno, pues ya veis, por grados, giro suave, la velocidad de, del giro, jugar sentado de pie. Es un juego no muy exigente, tipo Bone Wars o Bone Lap, en cuanto a tener piernas VR, pero sí que, eh, bueno, pues eh, vamos a montarnos en vehículos, vamos a saltar, hay momentos de plataformas, con lo cual tiene eh, opciones de comodidad. Reducción del FOB, es decir, la viñeta, que podemos dejarlo pequeñito, pequeñito, pequeñito, para que no nos maremos nada en algunos momentos. Reducir el, el mareo, que vibre o no el bueno, la, la pantalla en algunas escenas, o que se quede quieta. Eh, menos efectos especiales que te pueden bueno pues perjudicar malestar sí. ¿Eh? en cuanto a, bueno, a jugabilidad tenemos tres niveles de dificultad el normal el, el fácil el normal y el duro y cuando te lo pasas la primera vez llega el extra duro que eso ya es para muy valientes <risa> por supuesto mano izquierda o mano derecha y digo por supuesto y muchos se, se olvidan de esto las armas se pueden recargar manualmente o hay que ir cogiendo cartuchos o del cinturón o del hombro. Yo ahora lo tengo puesto en, en automático pues para el directo, ¿eh? Pero, bueno, para que el juego sea más exigente mejor en, en manual. ¿eh? Sí. Podemos escoger la altura que vemos el cinturón de donde coger el, el, la, la munición o que uh -huh. tengamos, pues lo que os digo yo, cogerla del hombro o no, tener mochila o no. Que no se saca una mochila físicamente pero sí que está, está la munición en él en el home. Bueno, y luego ya las opciones de audio básicas. Y en gráficos, bueno, aunque tengáis una patata de PC, deberíais poderlo jugar. Porque tenemos, bueno, desde muy bajo mm. a muy alto ultra, que es como yo lo jugué, que lo he dejado ahora aquí en alto para, para el directo. ¿Eh? Vale, bueno. La sangre, y si os molesta por las indicaciones en pantalla, el hat, pues bueno, ya veis que se pueden cambiar un montón de opciones pues para que. No nos moleste como, nada. Como, como decías ¿Sí? en el análisis, lo bueno es que o se atrae todo lo que debería atraer cualquier juego a día de hoy. Bueno, de opciones de confort, de movimiento. Básicas, básicas. ¿Eh? Mola. Ya veis que tenemos tu, tu, tu, tus brazos, tus manos. <ríe> tenemos avatar de torso para, para arriba. Con brazitos, manos. Este es nuestro indicador de salud. Este corazoncito. ¿eh? Aquí en estas burbujitas pues es donde podemos coger objetos especiales o de salud o granadas. Un poco los bolsillos de las muñecas de Alex. Ya veis que las manos no son ultra realistas, son un poco cartoon, un poco cómic. Es el estilo del juego. Y me voy a. Bueno, voy ya a donde estaba. Casi empezamos de fuerte. En una torreta el juego es muy de disparos hay exploración, hay aventura, hay rompecabezas pero es muy de disparos es un shooter ¿Eh? recuerda si me al Medal of Honor ¿Eh? <risa> salvando la distancia pues es un poco Medal of Honor en el sentido de, de que es muy muy variado hay 18 capítulos y tienes que hacer de todo pero mmm, de una manera, digamos, más lógica o más congruente con la historia que en vez de juegos lo que a veces era un poco cambiar por cambiar. Sí, había de todo. Otra menos, otra menos, a ver si tengo esta. Pero vamos, que principalmente lo que vamos a ver es acción en primera persona de tú con las armas. Bueno, ¿no? En cuanto pase esta fase de vuelo, si es que la paso, porque por estar hablando con vosotros y antes con Falón, pues voy a un poquito mal de salud en la cabina, pero bueno le he puesto el modo fácil del juego para no tener problemas en el directo, ¿vale? Ay, ah, sí, vale. sí, como decías tú, es que, es que hay momentos en los que vas hasta en barco, o sea que que Esto variedad. Esto es casi el comienzo del juego No os quiero destipar nada. Pero como el juego tiene una demo, que es bastante larguita, me he querido saltar esa parte y enseñaros pues, algo más avanzado, porque la demo muchos de vosotros la, la habréis jugado y si no ya estáis calado. ¿Qué es otra? Tiene demo, tanto el remaster como, como este, como el 2. Puedes probarlo, a ver si os gusta. Ya hace mucho tiempo, a ver si me cargo las naves, ya bajamos a ¿Eh? ya. Os enseño un poquito la nave. Hola Brian, este es mi amigo Brian. Hola Brian. Este, este es como el doctor del Half Life, ¿no? Sí, un poquito. ¿Eh? Ya veis que nos hablan en inglés. Normalmente las conversaciones son en momentos que no hay acción, con lo cual se podrán leer los subtítulos con cierta tranquilidad. Y ahora mismo, pues claro, fijaros, estoy en una nave que se bambolea pues porque ha sido dañada. Esto puede haber gente que le maree. Por eso hay opciones de, de confort, de reducir la, la mm, ese, ese Es clave, lo de la viñeta, claro. joder, ¿buceando y todo también o qué? Sí, hay que <ríe> nadar, hay que nadar, hemos caído aquí a un charco, Ay, venga, venga, nada, nada, nada, nada, sube, sube, sube, sube, uf, uf, ¿dónde tenemos que ir? Para allá? iba a decir Ahí, Ubris. A <ríe> Como en Ubris, eh, que venga. aterrizas ahí al principio. te preguntan cómo va de optimización. Bueno, tú, tú lo has jugado en Ultra con una 3080 y no habrás notado nada, claro. Lo sin problemas, con en mi caso sí. lo, ahora estoy con 3. Pero te lanzo con... la pregunta que te han hecho antes: ¿por qué lo has jugado con Pico 3? Te preguntaba alguien: ¿Juego con Pico 3? Ah, porque lo tengo, porque ¿Sí? me apetecía sí, está bien, está bien, eh, jugarlo con un eh, manera, buen visor. Por eso he utilizado Pico Neo 3 Porque tiene conexión por DisplayPort Sin pérdida de, de calidad Que siempre se nota algo Lo probé también con Quest 2 En distintas resoluciones Se veía muy bien con Wi-Fi o con Link Pero siempre se veía un poquito mejor o Mucho mejor, depende de quién DisplayPort. ¿eh? Aquí y tenemos es lo de serie. cinemáticas en plano O bueno, tú la ves eso, en 3D es. O qué eso. Estos son cinemáticas en 3D ¿eh? Y este personajillo con un brazo tentáculo y otro que bueno, que tiene ahí roto es Enrique, el malvado de la Aventura. <ríe> esto se puede pasar, se puede pasar, es que... esto es la típica cinemática y no hay interacción, ¿no? Hay unas, poquitas, ¿eh? hay unas poquitas, hay unas poquitas. ¿Quién sabe? Los guardados, ¿puedes guardar tú cuando quieras o cómo va? No, hay autoguardados automáticos con bastante frecuencia, ¿eh? pero son automáticos. Para que veáis que hay colisiones, Bien. físicas, <risa> ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué físicas, ¿Eh? para que veáis que hay físicas. Oiga, a ver si lo vale. <risa> <risa> <risa> Good morning. Good morning, otro amigo, venga Se supone que la historia es que somos también un alienígena que tiene que volver a su planeta ¿no? o algo así ¿no? Somos un ser humano que fue, bueno, fue abducido y acabó en unas instalaciones donde experimentan con distintas razas alienígenas de múltiples universos eso es, digamos, vértigo 1. Vértigo 2 continúa la, la aventura. A ver, si no habéis juego Vértigo 1, lo jugáis. O sea, obligatorio. Y si no, no os preocupéis, que hay un resumen lo, al principio. Lo yo lo tengo pendiente, me lo, me lo voy a pasar los dos. Pues si no os acordáis, al principio de Vértigo 2, pues te cuentan... A ver, la primera apuesta. Este bichito, pues si está roto es por algo que pasó en el primer juego. Hola. Bueno, tiene su estilo particular, pero se ve bien, ¿no? O al menos te hace sensación. Eh, se ve. A mí visualmente me parece maravilloso, pero eh, lo puse como bueno, como, como posible defecto que a ciertas personas pues este estilo, caricatura, no realista, pues, quizás lo califiquen como que no tiene buenos gráficos. Para mí tiene unos gráficos de lujo. Con escenarios mejores y escenarios peores, pero parece eh, es este? que unos gráficos buenísimos, una fluidez total. ¿Sí? Estoy saltando. No hay juegos con Alex, que no te dejan saltar porque creen que te vas a marear, y este sí te lo permite. Bueno, mientras este me habla os voy a enseñar las armas esta es la básica ¿Mm? pero lo de la recarga automática que decías porque te he visto que ahora has metido ahí el tema ahora posteo manual ah vale, pero lo has quitado la recarga automática es que si cambias de arma y esta estaría vacía cambias ¿el inventario es tipo, tipo Alice o algo así o qué? Mi inventario es tipo Alice. Ahora tengo solo tres armas. pero recordad que hay hasta 14. Están muy pero lo, lo, lo, lo, lo mueves con el stick, no es como. Creo recordar que con no. Alice sí que mueves precisamente, ¿no? Con la letra B. Con la letra B, con el botón B, escoges el arma. Es que ah. Empezas a revuelver. Bueno, es la situación. Tal vez nuestro escape de ayer recibió más atención que pensé. Es un plan de seguridad. Me chapa, está pegando el doctor. Sí, necesito tanto flechazo. Luego tengo un arma especial también, a ver si lo acuerdo cómo ¿Esto qué es? ¿A qué la, la gravedad. O, no, de, de, de Portal. ¿No? Tienen muchos guiños a Portal, este que juego, a Portal, a alguno a Half-Life, pero hay incluso una fase que es Portal, que casi vas a hacerlo. Tienes que hacer bueno, uh, ¿No? Maybe o Tal vez tenga un cambio de ánimo para el equipo. No, no, no, no, no, es no, no, no, de no, y también la escala, porque vamos a ir a mundos muy distintos. Y lo de los es que grandes sí. jefes, jefes grandes que hay, ¿no? Para que acabas con ellos. Bueno, aquí ya se va a liar la cosa. ¿Eh? Aquí ya se va a liar la cosa. Dentro de nada empezamos a pegar tiros. Con espadas láser y todo, ¿eh? Dime. No, que, que, que, que llevan espadas láser, digo. Sí, se llevan una especies de espadas que nosotros teníamos en la primera aventura. Juego grabado. Acceso al Atrium. Venga, aquí. No, Brian, esta vez? la mano izquierda es para, para accesorios objetos que encuentres por ahí sí. a ver si cojo alguno y los puedo meter aquí en estas esferas fijaros por ejemplo aquí estoy en este atrio con esta estatua gigantesca de Brian va a costar los robots enemigos que de momento no habían visto vamos a ver esto no se abre bueno es que, es que se ah, está yendo pues, abajo yo participo de momento vale, que no quiero contaros nada de la historia para que la vayáis descubriendo por vosotros mismos ...que no es una gran gran historia... ...digamos que es un maguf... ...en una excusa para llevarte... ...en una montaña rusa de acción... ...de un lado a otro... Pues ...ya hemos visto... ...qué acción va a haber seguro... ...estabas ahí en el avión... ...estoy matando naves y tal... O sea, cargándote naves... ...estos son datos... ...para la enciclopedia... ...el mundo es tan diverso... ...vamos a ver tantas criaturas... ...que hay una enciclopedia que recoge... pues bueno ...qué es cada cosa... Y muchos de esos eh, se meten en la enciclopedia automáticamente cuando tú las ves y otros están escondidos y hay que buscarlos. Es un poco bueno para animarte a, a explorar. Te, te estás ah, oliendo no la relación Estás escapando, parece, ¿no? O algo así. Estoy escapando porque no va conmigo. Están ahí en una revuelta ellos mismos y, yo, y me van y me vienen pega una galleta, buena, ¿eh? Y acá abajo por esta Game, game saver. Bien. Vale. Fijaros que hemos empezado o sea, una nave espacial. Aparte de... El, puedes usar el teletransporte cuando quieras, supongo, ¿no? Sí. Un poco claro, como, como, como, como en Alice, ¿no? Creo recordar. ¿O era en Alice? ¿O? Sí, ¿no? Sí, puedes, puedes usar solo teletransporte, eh, movimiento libre o combinación de, de ambos. ¿eh? Eso es exactamente igual que Alice, hay que decir que el creador de este juego que no voy a reproducir su nombre porque es muy largo dejámoslo en un trabajó en Valve, <risas> pues, así que sabe de qué va la cosa trabajó en The, en The Lab por ejemplo y prácticamente se ha hecho el juego solo ¿eh? ha tenido ayuda pues a cuatro cositas pero se ha hecho prácticamente el juego él solo en, bueno, en cuatro sí. años se empezó compatibilizándolo con otro trabajo y luego ya a tiempo. Control. Grandes juegos sí. ahí con de pocos desarrolladores. O sea, remate. Este tipo de detalles a mí me gustan porque el juego está vivo. Aquí ha habido pues, un crimen y aquí está el robot de, de la línea. <risa> bueno, a ver si encontramos algún enemigo. Ahora os voy a enseñar otro escenario. Fijaros. Este es enorme. O sea, el sentido de la escala... Pero aquí se te sientes tan pequeñito todo se ve con, con tal profundidad con tal nitidez que aunque no sea hiperrealista mola eh, no o sea mucho. Uh -huh. las papeleras si te acercas se abren ¿Mm? a ver si encontramos alguna cosa dentro ¿Mm? ¿Queréis, ac queréis acción, ¿no? sí, sí, sí, sí. sí. quiero ver, a ver el si lo... a ver si la encontramos <risa> <risa> okay. Bueno, mira. Primeros auxilios. Mi corazoncito está a 50. Pues me doy un chute. ¿Te lo tienes ¿Qué? que dar en la mano o da igual la Bueno, no sé. O sea, en tú... el brazo, en la mano, en el sea. donde sea. El... sea, ¿no? log... donde sea. ¿Eh? Y ahora, bueno, que nos lo he enseñado, claro, es que yo como voy a saco, por aquí no podemos ir a no ser que llevemos casco. <risa> <risa> Así que tenemos que buscar un casco. Y ponernos, ¿no? Curioso. Eh, bueno, nos vamos a encontrar muchas criaturas raras. Unas son tumbas y otras una caja o qué es, qué es eso. <risa> <risa> Esto era un. ¿Un qué? ¿Un cubo con ojos? Hay muchos enemigos así. Bien, aquí tenemos botiquines que hay que romper el cristal. Y almacenarlos aquí ¿Vale? Guay, ah, que puedes combinar ¿eh? ahí. no, que no nada Parece que es sangriento también, o sea, el cubo ese lo ha he hecho ahí Y el cubo lo he hecho, lo he puré de frambuesa Lo he hecho puré de frambuesa A ver, por ahí no podemos pasar ¿Dónde están los cascos? A ver, ¿por dónde debería yo? A ver, por aquí Debería por allá, ¿no? No sé ver, Tiene como zonas de guardado, ¿no? Cada vez que pasas por ahí vale. A mí siempre me gusta más guardar Cuando yo quiera La libertad esa sí. A mí también, no Aquí no hay nada <risa> Esto no, Esto no lo por el baño Esto Mira, por ejemplo Aquí vemos otros bichillos No te a disparar. Estos no, no hacen nada Se, los se los lo ha son? cargado Sí haciendo aquí un graffiti subversivo ¡Ey! Casi lo disparo Joder, pues si sí que lo han reventado rápido los bichigos Al este Mira, que no parece por allá Ah, queréis acción, ¿no? A ver ¿No funciona el ascensor? A ver, sí, venga Tiki tiki tiki tiki. Mira, este es Brian hablándome. Vale, mirad, ahí hay cascos. Creo que cascos. Ahí están. Tiki tiki. Mira, comenta. Un juego lleno de pasillo, igual que el remaster. No, no creo que sea tan pasillero, ¿no? Bueno, no pasillero, no, sino no, que sea hay... todo... Sí. Estamos en unas instalaciones con lo cual tiene que haber pasillos, pero luego llegamos a momentos que son de, de mundos mucho más abiertos. ¿eh? No, a ver, no mundos de, es decir, no, no es un juego de mundo abierto, pero sí que vamos a tener escenarios amplios, bifurcaciones y bastantes momentos para para, para explorar. Estos son los de los cacodemon. <risa> Cuando cambias de arma no se pausa, ¿verdad? O sea, es... es... No, no, te siguen matando. Vale, vale. Vamos a coger más vida. Vamos a coger más vida. <risa> es verdad que comentaba John McLean que los mini, los mini aliens de antes recuerdan a Men in Black. Es verdad. No. Sí, tiene esa estética de aliens muy, pues bueno, eso muy absurda, ¿no? De manos con ojos, ojos gigantes, cubos, pero que nos no parezcan criaturas graciosillas, que algunas son muy complicadas de. Aquí, por ejemplo, hay, ¡eh! hay. una serie de ascensores que llevan a distintos pisos y sé que en uno de ellos hay un casco como esos de ahí. De hecho, he abierto la puerta. ¡La, la, la, la! ¿Quieres hacer no? Venga, acción. Ya veis que los enemigos no Ay, son muy O sea, se, se, se, se ha escondido, se sí. ha escondido. Sí, sí, sí. Parece que tiene un barril al fondo o eso no es explosivo. ¿Eh? ¿En la esquina eso explota? Es eh, sí, eso será explosivo. Ah, pues tenías que le pega ahí para... Pero antes me doy un chute. Que una, una ahora demasiado tarde <risa> <risa> ¿La tercera arma que llevabas hacía algo o no? Sí, es un rebotear. Ah, vale. No tiene Muy potente, pero es lento. Lo de la munición, al final, como dices que. Mira, la tengo vacía, la puedo coger del hombro. <risa> ¿Eh? Me refiero a que, que es infinita, decía. ¿No? Sí, la munición es infinita que chute me me ha pegado un chute de estos bueno, es una decisión de en vez de ir poniendo... eh, yo he abierto una puerta para poder coger un casco que no sé dónde la he abierto a ver. si es esta otra he ido arriba y activa un aquí me tengo que ir pero sin casco no a ver dónde uh -huh. estaba si queréis pasar otro capítulo eh para que veáis otro escenario venga venga sí Hemos... Enseñanos mundo abierto bueno mundo abierto algo diferente sí. que no sea Quiero... para que rogi deje de, de decir que, está... <ríe> que los pasillos no le molan me van a molan los pasillos Ay, ya está. a mí me encantan los juegos pasilleros y odio los mundos abiertos Ay, o sea yo lo que me gusta es que que sean poco más guionizada la acción, ¿sabes? a mí me gusta ese así: no, no da, venga, ve, vaya, mata a dos ovejas, eh, vuelve, no sé qué. Vale, eh. Selección de por, capítulos. Los, por los típicos de Memorph y tal. Lección de capítulos: pues mira, yo creo que Corazón del Bosque. Será... Un, un pasillo grande no. ¿sí? y pasillos. Ah, luego no me quejé ¿Eh? me habéis vez el juego. Estáis ya por el capítulo 12. Bueno, en un segundo tampoco pasa. Nada. Seguro que en los trailers que ponen también ves cosas del fútbol ¿sabes? más avanzadas. Mira, te he es que se toca los temazos, ¿no? ¿Tú ¿Tú no te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 Mira, está guay que, que lleven la propia arma que tengas que hacer la mecánica para que no darle un botón, sino tocarle. A aquí aguantar el rollo. Ahora estamos en una cueva. Sí, ok. Uh, ok, tío. ¿A quieres Sí, Quiero And montarme en el barco, people. pero es muy cabrito, no me lo gratis. No me, lo... no me lo alquila. <risa> y para eso te manda a buscar, pues, bueno, una, una fruta. Vale, venga, vamos a buscar la fruta, a ver si ahora se abre esto. Mira, esto también no os lo había enseñado. Aparte de jeringuillas, esto se come y lo puedes almacenar para recuperar salud. Bueno, queríais un. A ver, un mundo abierto que no sea quiero Por pues aquí tenéis. Un mundo extraterrestre. A ver, que me aquí. Bueno, estos bichitos. Quiero recordar que picaban. Sin ¿sí? que se han pisado. Sí. Bueno. Uh, este en, el... ¡Ah! en el caramano, ¿eh? <risa> No, no, no se convierte, en sé, como hay un cruce de multiverso de vez en cuando aparecen enemigos de la nada Como respawns Responen ahí Bueno, bueno, mira, mira y ¿Y esos son, en, el, son enemigos? ¿O bien? No, estos afortunadamente no El reino champiñón Estos es, afortunadamente no. Está guay que haya variedad, o sea, de, de, de las instalaciones de antes a esto, a luego al mar, de luego al necrologio. Ese sí que este es, ese tiene enemigo. pinta, sí, sí. Ese sí tiene es enemigo. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> es duro, es, dios. <risa> bueno.. Comentan, ojalá hubiera fundas para las armas. Sí, es verdad que.. que... Pero lo que pasa es que como llevas tantas armas en este juego, según comentaba Gabi no hay bastantes armas, ¿no? Uah, mira. Me ha dado bastante para el pelo, así que voy a tener que comer Un y estos Y tiene fibra. A ver, más enemigos. <risa> También ahí. es como el Primal ham, ¿sí? ¿eh? Porque van aquí este bosque. Más enemigos. Bueno, aquí tenemos el cubo que me he sacado. Estos son muy asquerosos que disparan una lengua y aparte que te aparecen debajo del suelo. ¡Ah! ¡Ah! <risa> ¡Qué bichos más raro, tío! <risa> muy superior al 1. ¿Hay una pregunta, Gaby? muy superior a uno en duración, en tamaño, variedad de enemigos, variedad de armas eh, en todo, en todo, muy superior a uno, muy superior. Uno fue un ensayo. Y lo de que lo de que no guarde el arma en tu cuerpo, pues bueno, ya lo comentabas en el análisis. Bueno, Pero oye, es, es una decisión y yo sé, tampoco lo veo mal. El problema de este juego de haber decidido tener inventario en el cuerpo es que llegas a tener eh, dos ruedas de armas enteras es decir, donde te las metes? y lo que mola ya. es ir cambiando claro. entonces no me parece mala solución aparte que ya veis que es muy fácil desplegar la rueda de armas sacar la siguiente ¿eh? no, cuesta nada por ahí, para que el transporte pueda un rápido. trampa, ¿no? Trampa, trampa. Sí. <ríe> ¿Por qué correr? ¿Correr? ¿Puedes correr? Sí. A ver, mira, voy a correr. Uy, uh, espera, a ver. No, no pero si no, el teletransporte. Sí. sí. No, a ver, a lo mejor hay que quitar los centros, sí que se podía correr. Ahora Sí, sí. ¡Ay! Sí que tiene puzzles, ¿no, Gabi Aparte de disparo. Sí, ya veis. Tiene puzzles, tiene.. Bueno, voy a enseñar otra cosa que a lo mejor puede marear a ciertas personas. Es estas plantas. ¿Te montas? ¿Te montas? Yo, tira china. <risa> Exactamente. Bueno, mientras que te muevas en línea recta tampoco veo problema. Te puedes poner la viñeta si, si tienes problema, pero. Aquí por ejemplo, hay una fase de plataformas en el que tienes que ir. Bueno, avanzando, bueno, otro enemigo. Otro enemigo, otro enemigo. Que te dispara unas flechas. No sé qué tiene... No sé qué son estas. qué variedad de enemigos. La tiene. Ah, se te quedan las flechas pegadas en la cara, hay que quitártelas. Sí, es verdad que una solución, como dice aquí Roji. Es que podrías tener un inventario tipo como Resident Evil 4 que, que te asignes que llevas, pero oye te da la libertad del cambio en el momento, ¿no? Y la, las cajas asesinas. Se supone que estás buscando algo para que te alquile la barca el, el colega aquel, ¿no? Sí. Una fruta... Que solo crece en este universo como no como algo voy a morir aquí abajo hay un poblado de centauros del desierto Ay, una flecha este, este por ejemplo ya veis es un escenario mucho más abierto que de hecho lo tienes que explorar te has quitado algo te quitas las flechas no que sí. disparan las flechas los centauros y se me quedan pegadas en la cara, en la cara. <risa> <risa> bueno Después... llevamos llevamos 35 minutos de directo vale ya como tú veas os enseño un... mira os enseño la enciclopedia para que veáis la variedad de criaturas bueno este es una mano con ojo que te dispara ácido. Tampoco hace falta que enseñes voladores. todas las criaturas porque si no, no a spoiler. Tenemos... No, o sea, bueno, ya me entiendes. No las enseñes todas, ¿sabes? Para que, veáis. que, que hay Que hay por un tubo. Universos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, por lo menos. Hay que decir que yo no he descubierto todo, ni todos los secretos ni todas las armas, ¿eh? Eh, venga, a ver, pi, pi, pi, a, ver. Pi, a ver, uno que no sea Tampoco apaga al final A ver, a ver, a ver, alguno que sea A ver, <risa> pi, pi, pi. Yo qué sé Este no, este estoy A ver, no coloque que es este Mira, venga La forja, creo que es y la enciclopedia, sin... que menos que mostrar las criaturas en 3D. Y las muestra, ¿eh? Yo las, yo las veo con relieve, quizá vosotros no, pero yo sí. Claro, es que es como lo de la cinemática que vemos en plano, pero realmente la viendo en 3D. Con el visor puesto se ve... Este el... es un momento muy gracioso, ¿Qué? que no os lo voy a desvelar, porque aquí te habla, te pide una cosa para dejarte pasar... Pero no, la, no os la voy a enseñar. <risa> y además, es un, como un puzzle que hay que resolver por los otros eh, eh, Parece que tiene como, como desmembramientos, ¿no? Parece que la. dónde donde le disparan, ¿no? Y. Y. Pues más enemigos. Pues mira, estos con bueno, estos ojos. Madre mía Aquí, no puedo pasar uh. Bueno, no sé, ahí podía haber un poco de vida Pero bueno, no la voy a coger Para morir y acabar Esto no sé si es problema Estos no, no los Activa okay. la sola de uh, oh, oh, oh, oh, oh. sí, estas manos con ojos hay distintos modelos: los sencillos, los chungos, los muy chungos. Justo comentaban que los que hemos visto antes parecen zombies, pero este, parece, este no, va no. más rápido. Hay varios, hay muchos tipos de hostias. Oh, es que... <risas> pues nada, eh, no voy a enseñaros más de este nivel. Bueno, tenemos, tenemos buena sí. pinta. Y ya, eso. Bueno, si quieres. ¿Vamos fuera o qué? Venga, vamos fuera Que si no me puedo pegar aquí jugando a las 10 horas Mira, este es el nivel superior MG Plus Que sale cuando te acabas el juego por Entero Comprobación uh -huh. de que lo, que lo he hecho, ¿eh? <ríe> logros Sí, sí no, no lo creemos <ríe> Logros ¿Veis? Me faltan unos cuantos 35 conseguidos de 49 El menú este Moa Mogollón y estadísticas he matado a 1798 criaturas, 700 de las cuales eran aliens, mil y pico eran robots 1300 tiros en la cabeza sí, sí. Mucha, mucha acción muertes por, muertes por granada me he hecho un selfie <risa> no me acuerdo dónde. he comprado 14 20, 18 frutas para recuperar salud 20 fuera y vamos ya con las conclusiones Fuera Aquí Uy. os estoy poniendo el trailer que sacaron con la fecha de lanzamiento porque el trailer nuevo que han publicado esta tarde no, no nos ha dado tiempo a cogerlo que han publicado uno nuevo de, del sí. lanzamiento vale eso es Lo he puesto en la noticia en la web, lo he Ah, vale, pues eso, hay un trailer nuevo si tenéis curiosidad, podéis ver la web ahora mismo Este es el trailer anterior pero ya estáis viendo que es el nivel que, que hemos visto y aquí veis otros otro mundos que vemos, aparte de, de lo que hemos visto hoy lo del barco, por ejemplo te montas en un barco, tienes una persecución ahí con lanchas, tiroteos uh -huh. eh, bueno, robots ninjas que uno te de saltan los jefes, ¿no? Supongo que uno de los jefes finales bueno, jefe final, enemigo o puede ser amigo depende Como de una de las decisiones que tienes cangrejo. que tomar en el juego <ríe> Vale, pues venga, Gaby, resume divertido. Pues, para mí es uno de los juegos más divertidos que he tenido el placer de jugar en realidad virtual. Muy, muy divertido, pero de, que, de engancharme, de querer irme a la cama y, y querer continuar un, un poco más. Muy, muy, muy divertido. El gameplay es genial, las armas se sienten todas distintas las formas de, de recargarlas, distintos tipos de disparo, Hay un montón de armas, se pueden mejorar, hay unos maletines donde las puedes mejorar, no hace falta coger resina ni nada de eso, simplemente localizar los, los maletines, que eso invita a la exploración porque el juego está lleno de rincones. Incluso en esos niveles que hemos visto pasilleros, pues hay que explorar, porque donde menos te lo esperes hay un maletín. Ahí hemos visto, bueno, estamos viendo jefes finales, una especie de babosa gigante de fuego, un pájaro gigante... Tiene momentos de combate, de acción, con decenas de personajes en pantalla a la vez. O sea, se forman auténticas en guerras, entre ellos y tú contra ellos. Hay... Es que hay de todo. La música es fantástica, el doblaje en inglés es genial, cada personaje tiene como su tono. Está lleno de humor, de homenajes a otros juegos, yo os he dicho que especialmente a, a la saga Half-Life y, y a Portal. 10 horas dicen por ahí que se lo han acabado, pues vale, muy bien. A mí me costó 14 en modo fácil. Eh, yo a este juego creo que se le pueden sacar tranquilamente 20 horas si te dedicas a encontrar todos los secretos. Por 29 euros que lo ha puesto a la venta, me parece que, que digamos que, que es imprescindible. Por ahí he leído que lo clasifican de... No, Al final... Sí, son 29, ¿verdad? Son 28,99, sí. Para mí sí es un juego esencial yo creo que hay que comprarlo, pero pero ya disfrutarlo estos días, esta Semana Santa no esperéis a los subtítulos ni nada, ¿eh? un poquito de inglés se entiende la historia y si no la entendéis sí. no es poco de un sitio a otro y hay combates muy muy intensos no solo con jefes finales sino con jefes medianos o con grupos grandes de, de enemigos pequeños, hay rompecabezas hay el típico momento en que tienes que llevar un, un, un haz de, de luz de espejo a espejo para activar pues bueno, no, un mecanismo Ay, es un juego muy loco o sea, es un juego muy loco y yo creo que a nada que tengáis mínimamente unas piernas virtuales no marean nada y en el caso de que seáis novatíos en esto de la VR pues usar opciones de confort en los momentos pues que hay de bueno pues de o de nave espacial que, que vuela y te marea un poquillo o te mambolea un poco Pero yo creo que es perfectamente jugable y en las fases que hay de plataformas pues sí claro si lo de saltar digamos físicamente con el con un botón, os puede llegar a marear porque vuestro cuerpo no salta, os el teletransporte y ya está. Tampoco claro. hay, hay de todo, hay de todo en, en, en pequeñas cantidades, excepto tiroteos. Tiroteos hay un montón, pero un montón intensos y difíciles. Y enemigos sí. inteligentes. No es la IA mejor del mundo, pero no son tontos del todo, ¿eh? se esconden, se te van a por ti. En, en ese sentido, de los... Vamos, me han parecido enemigos, por ejemplo, más inteligentes que los soldados Combine de Fallis, que tampoco es que brillara su inteligencia demasiado. Eran fuertes, sí. pero bueno, muy listos. Sí, como has dicho tú, este te puede llevar por lo menos unas 15 horas o, o, o más, depende de cómo hagas. Y el primero es verdad que, que depende de cómo vayas. En ah. el análisis que hicimos cinco, en su momento se hablaba de 4 horas mínimo, pero bueno, eh, sí. sé que algunos ah, lo hay pasado hace seis poco. Horas. Y... Y decían tres horas incluso, pero bueno, esto depende de cómo vayas. Yo creo que te puede dar, como dices tú, cuatro, cinco horas, seis, ¿no? Y le sumas las horas de este y si no se si no habéis jugado ningún vertigo, pues tenéis ahí pues, 20 horas por lo menos, ¿no? El primer vertigo estaba estos días de oferta por 10 eurillos, o sea, que fijaros. Sí, o sea, sí, sí, estaba genial, a mitad de precio, sí. Ahora vale 20. Ah. porque <ríe> sí, por sí, sí, no es Sí, sí, sí, no. Exacto, o sea, exacto. Ya, ya. Por ejemplo, ese, ese pez gigante es, es de Half-Life, por ejemplo, ahí hay muchos guiños a, a Half Life. Uh -huh. Pues genial, oye, que, que este era uno de los que destacamos como la, en la carátula del top juegos que venían este mes. Y sin duda ha sí sido uno de los grandes juegos de este mes. Y va a llegar a sí. Quest 2. acordaros que está trabajando en sacarlo también en, en Quest 2. Tendrá su versión estándar. El Station VR2 se lo está pensando, pues dependerá, porque es que es un tipo solo, ¿eh? entonces, bueno, lo valorará. Pero paciencia, de momento hay que jugarlo en PC. Por favor. Sí, sí. O sea, jugarlo en... Luego no me quejéis de que no hay juegos, juegazos en PC. Ya. Que no se echen uh -huh. para atrás esta estética cómic, que no es, pues eso, un Real 5, ni mucho menos, pero, pero hay de todo. Pues genial, pues genial, pues oye, pues como he dicho estuvo un gran juego para disfrutar de esta semana santa, os recuerdo que, que estaremos de, de vacaciones de los directos, este domingo no hay la hora virtual y la semana que viene tampoco tendremos directo de Rob Explorer y volveremos el, lo que es el Rob Explorer volveremos el 13 de abril, jueves 13 de abril y la hora virtual volverá el 16 de abril que ahí tendremos para hablar que si Apple va a presentar algo, que si no eh, todo lo de siempre <ríe> y mil cosas que ocurren ¿no? en todos este tiempos tiempos seguro que, que si llega el, el showcase de meta, si no llega, el gaming showcase ya sabéis. Re, el showcase de meta debería llegar en abril el 19 de abril mm. es mi teoría, porque otros años ha llegado en esas fechas, 19, 20, 21 por el día de la semana, tocaría un metagaming showcase el 19 de, de abril, tocaría es pues sí, ¿eh? que Martha Kember pues, se levante con el pie cruzado un día y diga: Pues no, lo va a dejar para Mayo. Sí. Perfecto, pues vamos a buscar la musiquilla de despedida, como siempre. Bueno, musiquilla, musiquilla de despedida. Y si no coge la banda sonora del juego, que es brutal también, ¿eh? Un montón y te, de te la venden por así. separado también, ¿eh? Con la banda. Cuatro niños, me ha parecido ver, sí. Sí, sí. Pues nada, pues muchas, muchas gracias a todos, como siempre, por acompañarnos aquí en directo o en diferido, como sea. Eh, seguimos por la web y si tenéis alguna duda, bueno, en el vídeo o donde queráis, podéis comentar y ya está Gabi ahí que, que se lo conoce, que se ha jugado al juego y os puede responder perfectamente. Así que, lo dicho, disfrutad de, de la Semana Santa, de las vacaciones y nos vemos el 13 de abril. Y seguimos en la web, en la web sigue aquí entre semanas, a diario. Venga, ah, gracias. No a... Hasta luego.